Estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Buenos días. Pesos por la multa, Buenos días. Son, no es Bueno, cuarto. ya son las nueve de la mañana. Faltan cinco minutos para las nueve, así que... Ya usted sabe, Amado, 50 no, mil No, eso no, eso no es cuatro, 50 50 eso no es, es comparativa dinero. que Sócrates hace, pero cuando lo llevamos al tema de, de la vida... Chiringüí, sí, sí oye, que lo que lo... pasa, Sócrates, es que muchísima gente borracha... Es que muchísima gente borracha ha provocado muertes terrible incluso con familias enteras. Miren, apresaron la fiscal de San Pedro de Macorica, autorizó la libertad de dos feminicidas, se trata del último caso, que es muy parecido al caso de Aníbal González. Uh -huh. sí. eh, fue apresada la fiscal Margarita Hernández Morales, uh -huh. quien autorizó la libertad de los feminicidas de Aníbal González y de Juana Domínguez Salas. Uh -huh. Ambos casos ocurridos en San Pedro de Macorís. Según el Ministerio Público, en las próximas horas se conocerá el caso ante el Tribunal de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, donde se solicitará la imposición de medidas de coerción y ellos van a pedir prisión preventiva por presuntamente incurrir esta esta magistrada en los delitos de asociación de malhechores, complicidad en falsificación y en actos de corrupción, que sería prevaricación. Vamos a ver, tenemos unas imágenes ahí. Sí. No, están las imágenes. Incluso eh, a propósito de eso, la ministra de la mujer eh, manifestó en el día de ayer que van a eh, ellos van a, a, a someter para que se modifique el Código Procesal Penal, específicamente en la parte donde habla del, del juicio eh, de penal abreviado. No me gusta y, eso. Y los acuerdos. Eso viola eso, el principio eh, de igualdad. Yo eso entiendo un disparate. que eso es, un disparate. Que aquí es más el procedimiento. Eh, y, el, y el No, y el... el problema es la vigilancia, lo que pasa. Miren claro. qué es lo que está pasando en el Ministerio Público, señores. Lo que está ocurriendo con el Ministerio Público es que Domínguez Brito y Yanalain Rodríguez, que son los últimos dos procuradores, le quitaron le han ido quitando paulatinamente uh -huh. al Procurador General de la Corte la calidad que tiene de jerarquía dentro del organigrama del Ministerio Público y le han quitado la condición de supervisor y vigilante de los funcionarios del Ministerio Público que están de menor jerarquía, de menor jerarquía. Claro. ¿Por qué? Porque el, eh, Radamés Jiménez, por ejemplo, aplicando el principio de la jerarquía, que es un principio que está en la ley 133, antes, si un fiscal, por ejemplo, Radamés hacía lo siguiente, si un fiscal iba donde el Procurador General de la República a contarle o a plantearle una situación, lo primero que él le preguntaba, ¿usted habló con su procurador? Correcto. Y él decía, no, magistrado, que ahí está bien, explíqueme cuál es el problema, tal es el problema. Pues... Cuando usted llegue allá, hable con el procurador y dígale que me llame. Sí, pero... Entonces, mi... No, no, espérate, espérate, espérate. Entonces, ¿qué, pas ¿qué pasa? El fiscal está viendo que el procurador es un individuo que está por encima de su... En, en términos jerárquicos. Y que además es un supervisor que tiene. Y entonces ese, ese mecanismo de vigilancia necesario en este tipo de cosas es lo que evita que una persona comience a hacer negocio con la función. ¿Y qué pasa? Que los fiscales están por su cuenta en ese sentido. ¿Por qué? Porque hablan directamente con el procurador sin sin necesidad de que el procurador general de la corte intervenga en la conversación, ¿me entiendes? Sí. Y, eso, y eso le da cierta libertad para hacer y deshacer. Y por eso están pasando tantas cosas en el Ministerio Público. Yo pienso que el juicio eh, penal abreviado, o el procedimiento penal abreviado, le, le da una brechita al Ministerio Público en, el, en algunos aspectos de poder si se quiere negociar eh, una posible condena. Pero en, en estos casos... Y cuando aquí aplica un criterio de oportunidad sí, también, y con el un ¿sabes? expediente, le, el Ministerio le, Público le, tiene la oportunidad le, de hacer le, lo que quiera. Le, ab, le abre esa brecha. Eso pero es, pero en el caso, por ejemplo, del acuerdo pleno... Cuando el funcionario no tiene la moral suficiente, sí, malo. es malo. claro. O cuando no está supervisado. Y eso también incluye a los jueces. O cuando no está supervisado. Con relación a las decisiones. Pero con el acuerdo pleno... No, porque, porque pleno, déjame decirte una cosa. La persecución, si el Ministerio Público decide no continuar la persecución... Exacto, el juez no puede hacer nada. No, exacto, Totalmente. Ahora bien, ahora bien eh, en este caso, por ejemplo, del acuerdo pleno, que se da, por ejemplo, en el primer caso de Aníbal, le, le, le propinó Anibel, 14 puñaladas fue. 7. Oh, Ajá, 7 puñaladas. Y ahora, en 11. este caso, este le propinó eh, nueve, 11. Eh, 11, 11. 9 puñaladas. 11. Pero este acuerdo, como uno de los requisitos, establece que se trata de un hecho punible que tenga previsto una pena máxima igual a 5 años. Uh -huh. O sea, una gente que le haya dado... 7 y 11 puñaladas a una persona, yo entiendo que la pena eh, eh, puede ser eh, eh, acusado de intento de asesinato o de homicidio. Bueno, eh, el intento en este no caso es, asesinato. Sí, porque... Ajá, eh, pero en este caso entonces la pena no sería de 5 años y por tanto ninguno de los dos casos. Aplican. ¿En este caso Hay que ver qué pasó? Eh, ahí. Sí, pasó, pasó simplemente que por manejos uh -huh. se cambió la calificación jurídica y en vez de ponerle. Tentativa de homicidio, de homicidio o de asesinato, lo que se puso fue y violencia familiar. Para que encajara dentro de ese, ese concepto que se podía hacer. Es reclusión, entonces, de dos entonces, a cinco años sí, la reclusión. Exactamente, para que pudiera aplicarse el criterio exact. de oportunidad. Entonces, esto da resulta por resultado que estos dos individuos salieron en libertad por esos apuntes que tú haces, que se manejaron, para cambiar la forma en que se cometió el acto. Realmente. ¿Hubo dolor realmente? ahí, sí, sí, hubo claro. un manejo claro Entonces, que sí. Ante todo esto, la pregunta a hacernos sería, y ahí pueden eh, colaborar, o sea, ¿por qué, el café, por, favor? ¿por qué esperar a que hubieran más casos si ya cuando el caso de Anivel, esta señora estaba siendo investigada, se entendía que hubo un mal manejo de la fiscal. Debimos de esperar que hubiera otra muerte. ¿Esa fiscal la enviaron a otro Por lugar. Dios. No Entonces, está ahí, ella está ahí. Mira, la agarraron ahora y la sí. van a someter a mi... Mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros en este país estamos aplicando una... ¿Cómo te diría? Cuando un fiscal o, o cuando un funcionario, no vamos a hablar del fiscal, cuando un funcionario comete una falta, en vez de aplicarle una sanción adecuada, lo que se hace es que se le, se le premia subiéndolo como, como ayudante del procurador y se saca del entorno para evitar las críticas y las y, lo, y los problemas que eso pudiera traer. Yo tengo una pregunta. O sea, no hay consecuencia. El problema de este país son los niveles de consecuencias sí, carajo, que no tenemos. Uno se harta bueno, pasamos el día entero aquí hablando de lo Mire oye, oye, espérate, déjame decirte okay. este, este, este, este, este dato. La fiscal de Puerto Plata, del caso de la... la, la, la ¿Cómo se llamaba? La... La, que tuvo un, con un extranjero la mulata la comunidad de la mulata pasó un caso y a la fiscal de Puerto Plata en vez de llevarla a un proceso un juicio disciplinario lo que fuera la subieron como ayudante del procurador de la corte de Santiago y así es que está pasando todo ahora bien, eh, para entonces, ustedes que tienen más experiencia eh, que yo en, en materia jurídica el juez puede eh, no admitir el acuerdo eh, partiendo de lo que establece el artículo eh, 364, que dice, cumplido los requisitos previstos en el artículo, eh, se presenta ¿verdad, la, eh, el acuerdo. Y dice, si admite la solicitud, coma, el juez puede... O sea, eh, eso como que le da una brecha en, en materia de interpretación de que el juez puede decir no y no admitirla, independientemente de, aunque si no eso es choca la con la el principio... Si no están dadas las condiciones, claro que no, sí. No, no, porque dice, si eh, aún así se cumplido los requisitos... Entonces te, te pone si el juez lo admite, porque puede ser que cumpla los requisitos y que el juez no la Evidencia aunque choca eso con el principio de justicia rogada, eh, no, o que haya o que haya una discusión en el sentido de que una de las partes se oponga, porque acuérdate que esto es una decisión no del Ministerio ta, Público. No porque tiene que haber eh, evidencia esto amado una debilidad tajante del Ministerio Totalmente, Público. De, claro, totalmente, eso es lo que estoy diciendo de, que estamos lo importante vamos a ver es, vamos a ver unas declaraciones que tenemos ah, ahí bien, de los abogados de los ministerios públicos que acusan. <coughs> Los acusadores. Muy bien. Pásame ese termo, Eso... favor. Con ¿Lo Porque que la fiscal titular interina tiene que valorar que ella goza de un privilegio. Nosotros no decimos que no se investigue, pero sí que se cuide la integridad. Porque si la hacen como fiscal, la hacen con Gómez, la hacen con Sánchez, la hacen con Pedro, al igual que nosotros. Y hay una presunción de inocencia hasta que ella no se demuestre lo contrario. Tú no puedes ver una asociación de malhechores con una persona, con una persona, entonces que diga al Ministerio Público dónde están los demás que están involucrados en esa supuesta asociación de malhechores. Nosotros estamos reclamando por la forma vulgar, deshonesta, inhumana que trataron a Margarita en el día de hoy, penetrándola a una, a una celda común, junto con presas que ella misma ha procesado. La indelicadeza... Que se produce en estos momentos donde tuvimos que acudir al procurador y la integridad física de esa fiscal estaba, estaba en peligro. Mire, en Voy. estos días, a propósito de lo que ya han comentado. Voy a preguntar algo, Carolina. A propósito de sí, lo es. que ya han comentado. No, no. En estos días se sometió un acuerdo ante el Tribunal Colegiado de aquí, que estaba conociendo de un proceso y se produjo un voto disidente eh, de una de las magistradas, donde ella argumentaba que los jueces, aunque se trate de un sistema de justicia rogada, están sometidos a la ley, la legalidad, y que aunque la, ante las partes habían hecho un acuerdo, ella tenía que fallar de, de conformidad con la legalidad, y pidió que le aplicaran 10 años a, al imputado, cuando se ve llegado a un acuerdo de aplicarle cinco años y justicia y pena suspendida. Hay, o uh, sea, que le da una brecha. Eh. Hay, hay un voto disidente que pudiera cambiar el concepto de la interpretación, porque en principio uh -huh. el juez es solamente dentro del proceso acusatorio, eh, Amado es un maestro en, en eso, es un, es un tesoro imparcial donde su misión es darle respuesta a la petición que le hagan las partes, aunque siempre se ha tenido el concepto de que él está obligado a cumplir con la ley, en el sentido de que si tú le pides una pena que no se corresponde con la que lleva pareada, él pudiera tomar la decisión que es la pertinente. Pero en esos casos, eh, está planteado eso ahí como, como un voto decidente que pudiera servir sí. de palanca para que... se modifiquen posteriormente. Tú sabes que los votos disidentes tienen la particularidad de que pues se convierten en jurisprudencia dominante generalmente porque introducen un elemento, una interpretación nueva dada por un juez con relación a un caso. Va vamos, a ver, vamos a ver lo que dicen los, lo, lo, los, fiscales los fiscales que acusan, los que están llevando la acusación en contra de la ex magistrada. Okay, vamos a ver. Nosotros, pues, en este momento estamos, pues, dejando bajo arresto una miembro del Ministerio Público, que la hemos estado investigando y seguiremos investigando hasta el final el procedimiento. Nosotros sí tenemos un caso disciplinario en contra de la magistrada Margarita Hernández y la magistrada Hidalia, quien es la titular de esta jurisdicción, es la persona, es la fiscal que se va a encargar de conocer el caso. Los verdugos que ultimaron a esas víctimas, entendemos eh, muy a pesar de que las víctimas tenían conocimiento y dieron su consentimiento para que esas personas fueran escarceladas. La institución tiene como norma establecida que para firmar un acuerdo de esta naturaleza, primero tiene que ser aprobado por la oficina o el despacho del director nacional de persecución del Ministerio de Público lo cual no pasó. Y segundo, está prohibido firmar este tipo de acuerdo cuando se trata de tentativa de asesinato. Ahí en la preventiva no le va a pasar nada, es decir, no tiene por qué. Y ahí está en la seguridad y ya se habló con, con el encargado de la preventiva, no solamente a ella, sino a cualquier persona que se encuentre guardando prisión en el recinto. Bueno, bueno lo que pasa es que aquí... Lo que pasa es que aquí se están llevando dos procesos al mismo tiempo. Se sí, le está llevando un proceso disciplinario y se le está llevando un proceso penal. Uh -huh. Sí, no Ahora, se opone, está contemplado en la ley. Exacto, ellas. sí es posible llevarlo claro, dos claro, al mismo tiempo, pero claro. no tiene que ver con las claro, funciones. Claro, Tiro, sí. lo que yo digo es: nuestro, nuestro problema con la prisión preventiva es terrible. Oye, si como dice esto, ella que no le va a pasar nada, como si se tratara una de eso. La prisión preventiva del mismo lugar donde ella es fiscal. Tú sabes, la gente que puede aprovechar esa circunstancia Incluso gente que a lo mejor haya mandado ahí claro. por solicitud de prisión preventiva a un juez. A mí me asombró lo más probable esa que declaración. Es, eso es increíble. Eso pues, Poner en riesgo la integridad de claro. su magistrada. Sí. Entonces, ¿Qué, qué, ¿tú te crees que ella va a salir corriendo por eso? ¿Por qué ponerle una garantía? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no porque ponerle Más, una más garantía allá de que uno. haya gente que ella haya mandado a la casa. No, es que no es, no, es que lo primero que tú puedes pensar no es meter la presa. Exactamente. Porque se supone que ese es el atraso que nosotros tenemos Mira, como sociedad. Mira, sería muy... Un 68% de preso preventivo. Sería muy fuerte y penoso tanto para de esta señora ser hallada culpable tanto para el sistema de justicia como para las propias mujeres que se entiende que son o deben de ser defendidas por esta entidad y que de ellas se encuentren actores, no todos, porque a veces las excepciones son pocas, los malos son pocos, pero de alguna forma se daña la imagen de toda Hace una institución. Hace mucho ruido, sí. Hace mucho ruido. Entonces, de esta señora ser hallada culpable, ¿qué voy a pensar yo como mujer? ¿Qué, va a pensar, qué van a pensar en San Pedro de Macorís las mujeres? ¿A qué va a pensar el país? De que una mujer específicamente sea quien haya eh, sí. participado de manera corrupta e ilegal para dañar... Y en vez de hacer el papel que le tocaba de proteger, no de salvaguardar a la mujer, no una vez. vez. No o sé, sea, dos, no, dos, dos veces que se conoce. Porque esos son dos, los que se conocen porque han eh, sucedido ya de manera había, trágica. Creo que fuiste tú que dijiste que habían ciento y pico de casos de esa... De esa sí, ayer si, si, yo dije San 121 San Pedro, en San Pedro de Socrates Macorís y hay 386. y irregular. De averiguarse hace tiempo, no esperar Entonces ahí está parte de la debilidad del Ministerio Público. Entonces si la señora es hallada eh, No culpable ¿Qué escenario o qué pasaría ahí? Ahí los escucha usted. Julieta, que es la señora peladita O mozona que estaba ahí eh, Sí, Pero, por, qué, sí. ¿Por qué tú le pones ese calificativo? Porque, porque buena, a, aquí, aquí tuvo otra persona porque porque ella, Que le ese, que ese calificativo también no es Ella es una señora de edad madura y Tiene hijos de 20 y pico De años y se ve Como una muchachita, Julieta ah, okay. se conserva muy bien Ah, yo pregunté, ella dijo, no, porque cada uno de esos acuerdos Tienen que pasar por el director de persecución El director nacional de persecución Que es Fernando Quesada Mi pregunta es, esos 300 y pico O ciento y algo que 129. están eh, 121 Pasaron por el despacho de Fernando Quesada Además no limita eso al Ministerio Público a tomar una decisión que la ley dice que es el fiscal que la tiene que tomar, no el director de persecución. Yo entiendo que lo es. Pero limita. hay varios escenarios acá que es lo que quiero, ya no sé si el tiempo no nos va a dar. O sea, de ser hallada inocente, esta fiscal... Mira. Y el último es, Sócrates, discúlpame, si es hallada culpable, todos los actores, porque qué ella no iba a hacer eso solo? Mira. El eh, en el que caso que... de que ella no lo haya hecho solo, por eso está sometida por violación de malhechores, que porque que se, sí, se supone que se le imputa el que ella se haya asociado con otros actores para cometer estos hechos. Incluyendo si a los es así, los en el caso de ser así y que se apruebe la prueba, se va a emitir una, una sentencia de condenación. El aspecto propositivo que quiero plantearte con relación a lo que dijiste de que van a sentir las mujeres, las mujeres lo que deben sentir es esto. Se filtró una persona sin la calidad moral requerida para desempeñar este puesto, pero hubo una respuesta de la justicia. Es importante, sí. la justicia siempre llega tarde. No, no hay que plegar la cara. La justicia no llega antes de que te maten, es después que te maten. Claro. No llega antes de que te dan, es después de que es te reactiva, dan. ¿no? Exacto, el, es Exacto. El, el, el, el aspecto preventivo tiene que venir de parte de otro tipo de autoridad. Entonces, la justicia... Si cumple su papel, si la separa del cargo y si le aplica una condena, cumplió. y Las mujeres lo que tienen que hacer es confiar en las próximas que elijan y lo que eligen a las próximas que van a traer, realmente hacerle el concurso de oposición con los requerimientos que valgan la pena. Porque, por ejemplo, la última, eh, la última, Oye. iba a decir manado, la última, eh, Escucha, la última, eh, los últimos nombramientos del Ministerio Público que se produjeron en el país fueron todos muy cuestionados. Escucha sí, este cuarto, dato, sí. que se dijo que salieron incluso, lo sacaron fuera del país para nombrarlo y todo eso, y eso es lo que hay que trabajar, la forma de selección del Ministerio Público y, Escucha y, este y da, que y como ahora y que como ahora eh, se, se, se, haya un régimen de consecuencias. Claro que en sí, claro, este caso ya se está viendo claro, que hay una acción de eso de trata, y eso es lo importante. De eso de lo que se trae, Escucha claro. este dato. En, San, en San, San Pedro de Macorís Distrito Nacional y Santiago Se han hecho ya 441 Casos de acuerdo de violencia De género Sí, Bien. ¿no? ¿No? Bueno, sí. vamos a ver que nos tienen Unos mensajes Así interesantes es. ¿Especiales? Sí. Hay especiales, todo sí. noviembre Hay que llamar para hacer la cita No, no, no, ya, ya avisa para que vayan. Sí, Vamos a la, la pausa próxima, mis amigos. Martes. Sí. Sí. Cuando regresemos sí. Hay más contenido de su programa De mañana, no se vayan Buenos días